Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre bienestar digital. Bueno, desde mi punto de vista como padres, el bienestar digital de nuestros hijos es uno de los mayores retos que tenemos cuando les ponemos frente a la tecnología, pantallas, internet, etc. Pero antes de empezar, vamos a explicar a qué se refiere este término de bienestar digital. Procurar tener una relación saludable con la tecnología de manera que sume calidad de vida a nuestra vida en lugar de restarnos tiempo de calidad. Por ejemplo, en el caso de nuestros hijos tendrían bienestar digital siempre y cuando estuvieran utilizando la tecnología para su bien, para potenciar sus virtudes, aficiones y habilidades, en lugar de restar tiempo a otras actividades que también son importantes para su crecimiento y desarrollo personal. ¿De acuerdo? Sobre este tema hablamos largo y tendido en Gaptain dentro de la educación familiar digital, vale, esa serie de vídeos que tenemos en la plataforma para formaros eh, en familia sobre actividad digital positiva. Y ahora os voy a dar algunos consejos que podemos aplicar para garantizar el bienestar digital de nuestros hijos. En primer lugar, es muy importante eliminar las notificaciones, ya sea por sonido o vibración del móvil o tablet, ya que eso suscita la curiosidad en su cerebro y les va a distraer de cualquier actividad que estén llevando a cabo. También es interesante evitar que el móvil de nuestro hijo tenga de fondo de pantalla colores muy llamativos o muy vivos ya que eso le va a generar mayor atracción sin embargo, es más recomendable eh, que tienda a una gama de colores grises, suaves, que no sean demasiado llamativos. Por otro lado, si eliminamos de la pantalla principal, ya sea del móvil o de la tablet, los accesos directos a las a aplicaciones que podemos considerar como más adictivas o que más les hacen perder el tiempo en un momento dado, vamos a evitar que abrir estas aplicaciones sea excesivamente fácil y que lo tengan demasiado a mano limitar el tiempo de uso es fundamental. Desde Gaptey nos recomendamos blindar espacios concretos del día de vuestros hijos para que sean totalmente libres de tecnología. Por ejemplo, las comidas, ratos en familia, el tiempo de estudio de deporte. Vamos a ver, si estamos viendo una peli y cada uno está con su móvil o su tableta a la vez, ese rato en familia de ver esa película se acaba destruyendo completamente. O si hay una comida familiar, etcétera. Vamos a concretar esos tiempos en los que no va a haber pantallas ni tecnología, hablándolo con nuestros hijos para que comprendan el motivo por el que esto va a suceder y sepan lo que les espera. Estamos de acuerdo en que, por otro lado, el sueño es una parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de nuestros hijos. Pues bien, para que este sueño sea de calidad, es muy importante cuidar el tiempo de antes, ¿vale? entonces no es solo que a la hora de apagar la luz apaguen el móvil, sino que lo conveniente sería que durante una hora antes de la hora de apagar la luz no hubiera móvil, tablet, videojuegos ni nada por el estilo, para que ya su cerebro vaya configurándose en modo noche y descansen fenomenal, espero que os haya parecido útil todo esto que os he contado sobre el bienestar digital, que lo empecéis a implementar en casa y para más información sabéis que podéis entrar en Gaptain.com, nos vemos en el próximo vídeo.